¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a modelar situaciones problema utilizando ecuaciones y resolverlas mediante métodos gráficos y analíticos. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Definir el significado de una expresión AX, BX para su reconocimiento dentro de diferentes expresiones algebraicas. Simplificar expresiones racionales aplicando las reglas adecuadas. Simplificar expresiones racionales algebraicas mediante operaciones de suma, resta, multiplicación y cociente. Definir el concepto de potencia para identificarlo en expresiones algebraicas. Aplicar las propiedades de la potenciación y radicación en las operaciones algebraicas.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 Recoge lo visto en la unidad anterior y lo potencia, llevando los procedimientos algebraicos a un nivel superior, donde la factorización pasa a ser un procedimiento que ayudará a determinar, por ejemplo, un área o el crecimiento de una población de bacterias, entre otras. El estudio de las ecuaciones permite abordar análisis de fenómenos de la matemática y otras ciencias, que a su vez permiten relacionar los modelos matemáticos con el mundo que nos rodea. Repasar conceptos ya tratados se hace fundamental en la realización de las tareas interactivas de aprendizaje propuestas, además que exige un nivel de lectura mayor para la interpretación de situaciones problema a la luz de los modelos matemáticos, lineales, cuadráticos y otros. ¿Qué se trata esta unidad?